Hola soy Otox, la mascota de una página llamada Mercado FZ, y les venía a explicar qué mierda es esto. Mercado FZ realiza la tarea de comunicador entre vendedores y compradores de la ciudad de Phoenix Zone. Para que esto sea posible, los futuros vendedores tienen que completar los formularios correspondientes a la venta que vayan a realizar. Para conseguir un potencial más amplio de compradores, tenéis que saber vender sus productos, dando detalles minuciosos de ellos. Los compradores podrán elegir entre diversas categorías de productos o servicios como armas de fuego, consumibles, monedas, servicio de acompañantes y demás. Una vez hayan escogido qué tipo de productos o servicios queráis adquirir, se presentará una página con los respectivos productos o servicios que estén publicados en Mercado FZ. Cuando los compradores hayan realizado alguna compra o alquiler de servicio, pueden ayudar a Mercado FZ a calificar a los vendedores llenando el formulario de calificación de compra. Por último, Mercado FZ cuenta con un sistema de calificación de los 5 mejores vendedores y prestadores de servicios que utilicen el mismo. Así que, es de mucha importancia que se llene el formulario de calificación. Mercado FZ es una compañía nucleada por medios MCK, al igual que Radio File, Error and Bug, y posteriormente tu vieja periódico.